Hola familia, les traigo la presentación sobre la guía del segundo trimestre para Aplan. En esta guía se explica la meta del juego para el resto del año y lo que se ha logrado en los primeros seis meses del año. Creo que es muy importante que se lea la guía que se entienda qué es lo que hablan piensa hacer con el juego para que tomen decisiones y para ver qué, qué es lo que va a pasar en, en un futuro bien empecemos no les voy a leer todo solamente voy a mencionar los aspectos más importantes por ejemplo aquí hablan del la apertura de, de Chicago, que en realidad sí fue un éxito comparado con Brooklyn y Bakersfield, que fue un desastre total. La apertura de Chicago estuvo muy bien. No hubo problemas. Los jugadores estuvieron muy contentos. Creo que ese primer día pude comprar 5 propiedades 5 6 y fue cuando hice un vídeo de qué es lo que tienen que hacer para cuando empiezan el juego la estrategia que nos dio caro para poder empezar bien y subir de nivel lo más rápido posible también habla que que han tenido un crecimiento muy muy grande y se espera que el juego crezca más entonces están preparando para eso y también al mismo tiempo tuvieron unos retrasos con unos proyectos que, que tenían pensado abrir uh, hace unos 3-4 meses y como ya han, han estado entrando más jugadores uh, cuando el bitcoin subió a los 60 mil dólares. Ahí fue cuando un un incremento de jugadores en el juego y durante ese mes de marzo marzo abril fue cuando las propiedades estuvieron vendiendo por por muchos UPEX y como mucha gente está invirtiendo dólares en el juego, ya los de Aplan están contratando a más, más trabajadores. Y aquí de lo que hablan de los proyectos que ya han salido, son los del Spark Token. Y los Sparks son estos, son los que se necesitan para poder construir. Y también hice un video explicando cómo... Cómo se usan los Sparks para construir edificios, casas en las propiedades que, que tengamos. Los Sparks no los dieron hace tres semanas, creo. Y dependiendo cuánto tiempo el jugador ha estado en el juego, qué tan activo ha estado el jugador... En los eventos que tienen casi cada semana. Dependiendo de todo eso, a muchos jugadores les dieron más, a unos les dieron pocos. Entonces por eso es importante tratar de participar en los eventos si se puede. Si no se tiene que pagar UPEX, les recomiendo que, que entren a los eventos. Hay eventos, por ejemplo, el de la semana pasada, no me acuerdo bien qué fue, pero tuve que viajar a, ¿a dónde viajé? Aquí en Chicago, Ajá, aquí en Chicago, fue donde fue, tuvieron eventos en cada ciudad a diferentes horas, y... Gasté. Creo que gasté como 1500 UPEX. Estaba yo en Cleveland. Me tuve que regresar a Chicago. Porque ahí tengo más propiedades. Y la verdad no, no me gustó mucho ese evento. No gané nada. Eran para encontrar piñatas, tesoros. Y no les no les salió bien. Pero en fin. El, ahí está el video de cómo, cómo usar los Sparks. También hablan del desarrollo de las propiedades entonces cuando se puede construir en las propiedades y poner las estructuras um, a ver, vamos a ver aquí por ejemplo aquí aquí están las diferentes estructuras que se pueden construir en las propiedades dependiendo del tamaño de la propiedad es el tipo de estructura que se puede poner también el otro proyecto del que hablan son las colocaciones de los objetos que son las, las casas que se pueden poner en diferentes partes de, de la propiedad creo que cuando estaban haciendo el, el test hace unos meses solamente se podían poner aquí enfrente las casas no se podían poner atrás yo las puse aquí porque cuando se puedan poner abran las tiendas de nfts quiero poner unos decorarlo con unos árboles aquí a lo mejor una fuente no sé qué van a dar pero por eso dejé mi espacio aquí para que pueda poner cosas otro proyecto que nos dieron fue la billetera para activos nft creo que esto es aquí en el assets aquí es donde todos los nfts que tenga uno acuérdense cuando llegue uno a director van a poder pedir que les den su propio explorador el mío es este el termómetro el clásico de Bruce me lo dieron porque a los que estuvimos en Brooklyn y nos fue mal, la apertura salió mal, nos dieron este explorador. Este explorador nos lo dieron por participar en un evento en, a finales de mayo. Este tiburóncito nos los dieron cuando fue la apertura de Bakersfield y salió todo mal así es que nos regalaron este este el del upex podcast tuvieron un evento donde se pudieron comprar nfts y compré este, este es limitado este creo que solamente hay 50 o 25 25 de estos no solamente hay y como al juego lo veo como inversión ojalá que en unos años sí, si todavía está el juego lo pueda yo vender entonces la, la billetera para los activos de nft el, el otro proyecto es el que llaman el staking de sparks cuando se le puede prestar rentar los sparks a otros jugadores que necesiten para construir sus sus casas apenas tuvimos un evento donde los barrios estaban compitiendo para ver quién construía más edificios y a ver vamos a ver pero solamente se podían escoger dos el que llaman en la casa de rancho de lujo y la casa moderna de, de lujo se tienen que construir estos dos edificios y se necesita una propiedad grande para poder ponerlos ahí yo participé en el barrio de en bakersfield en más estamos en tercer lugar el jueves. Y ayer. No, el miércoles estamos en tercer lugar. Y a los primeros tres lugares les iban a regalar Sparks entre todos los jugadores que participaron. Pero el jueves uh, pasamos a cuarto lugar. Lo que mucha gente está haciendo. Está rentando sus Sparks. Unos lo están rentando. Creo que viene el Discord por semana o por día. 2 dólares por un Spark. Así es que si tienen Spark y saben cómo rentarlos. En los comentarios me, me lo dejan saber. Porque me gustaría ganar un dinerito con, con los Sparks que tengo. Pero también quiero construir mis mis casas. Mis edificios. Este ya está terminado y a este me falta cuatro días y cuatro horas estos son los proyectos que ya que ya nos han entregado en estos últimos último mes el otro proyecto que que ya están que abrieron son la venta compra de propiedades en dólares que llaman el open vera y gracias a miquel que me corrigió porque di mala la información antes tenía uno que ir a san francisco a meter la aplicación para que lo admitieran a, al vera para vender en dólares ya todo el mundo puede hacerlo desde cualquier ciudad solamente tienen que llenar este formulario así que aquí está en el salón principal del canal de barrio latino de aplan se los dejo aquí para que llenen el, el formulario y ya puedan Vender y comprar en dólares. Hay diferentes reglas. Uh, a ver, vamos a ver. Creo que puse por aquí. Aquí está. Tienen que ser dueños de la propiedad por un mínimo de 30 días antes de poner esa propiedad a la venta. Y esto todo lo están haciendo para que no haga tanta estafa. Hay unos jugadores que hacen, abren otras cuentas en el juego y tienen una ventaja porque ellos mismos están vendiendo propiedades más, más baratas. Pero si los descubren los meten en la cárcel. Y para poder comprar una propiedad que está a la, a la venta por más de $100, dólares, el jugador tiene que estar jugando por más de 14 días. Así es que si son nuevos, acuérdense de renovar su Visa y jugar por lo menos dos semanas. Y si los aceptan al Vera, ya van a poder vender esas propiedades y comprarlas y algunos jugadores me han pedido que haga un vídeo sobre las estrategias de cómo vender propiedades y en el video que hice expliqué cómo cómo se pueden vender en dólares pero creo que quieren saber cómo se puede vender propiedades más rápido tal vez por mayor precio pero ahorita como hay muchas propiedades disponibles en Chicago en Cleveland entonces no hay tan no hay mucha demanda y ya no hay tantos tantas compras a precios altos como lo había en, en marzo y abril aunque apenas a mí me compraron una propiedad por 225 mil lupex era en Bakersfield, era de colección y estaba estaba grande la la propiedad. Y con eso puede comprar más propiedades en Chicago en estos dos tres días. Pero trataré de hacer así ese, ese video para demostrar las diferentes estrategias que he visto uh, que hacen diferentes jugadores. Y a, y a ver si les ayuda y muchos jugadores quieren entrar al, al Vira para poder salirse del juego ya recuperar un dinero si han invertido algo y no está eso no está mal yo como esto lo veo como inversión en un futuro y tal vez pierda yo mi inversión uh, por el momento no no quiero vender todas mis propiedades y al, al final de aquí de la guía les voy a explicar por qué pienso eso vamos a ver qué más o oh, las empresas en el nivel beta lo que va a ver es que van a poner negocios comercios que donde se van a poder comprar exploradores entonces, tiendas de exploradores hace también en marzo marzo abril fue cuando estaban los de upland estaban pidiendo gente interesada jugadores interesados que quisieran ser dueños de estos negocios de estas tiendas pero tiene uno que comprar la licencia y si no mal recuerdo escuché que la licencia costaba 5 mil dólares aún no han dicho bien cómo, como quién va a crear los exploradores si el dueño de la tienda o los de aplan también los de las empresas uno va si yo tengo la licencia de una empresa se la puedo rentar a alguien entonces no es necesariamente no es necesario que yo esté vendiendo los exploradores especialmente si los tengo que, que crear yo no tengo nada no sé cómo cómo dibujar pero las personas que sepan de diseñar exploradores si quieren tener su licencia van a tener que pagar como cinco mil dólares pero también la van a poder rentar al mes, tal vez sea un buen negocio, así es que estaba planeado para este segundo trimestre, pero se atrasaron, entonces para, yo digo que en unos dos meses tal vez ya se empiecen a ver esas tiendas en, en el mapa, y están las tiendas de decoración esos son los que me interesan a mí porque estaban hablando de que se van a po poder poner árboles flores en nuestras propiedades es el que me, me interesa porque me gustaría decorar mi afuera de mi de mi casa y todo eso va a costar upex tal vez dólares este otro proyecto son los autos meta con crypto motors esta es la página del crypto motors ya ven aquí los los autos todos estos son nfts y con esta compañía se van a crear los autos que se van a poder usar en el mapa de Aplan para poder viajar entre ciudades no creo que estén así de bonitos se van a aparecer como los exploradores pero es, es otro proyecto que, que va a salir en unos en unos meses y acuérdense que si compran un auto meta cuando viajen el viaje va a ser más más largo Creo que de San Francisco a Nueva York son 45 minutos. Tal vez si se viaja en el autometa, a lo mejor se tarda un día, 24 horas. Eso vamos a ver cómo, cómo lo hacen. El siguiente proyecto son las herramientas para desarrolladores externos y es donde unas personas van a poder contribuir al, al juego. El siguiente proyecto son herramientas para desarrolladores externos. Es donde van a dejar que personas puedan tengan acceso al, al juego para crear diferentes cosas. Hablan algo del API, que por lo que entiendo son aplicaciones que van a permitir que otras aplicaciones se puedan hablar con el juego de Aplan. Lo que quieren hacer es poder traer los NFTs de otros juegos. Que la gente los pueda poner en, en sus propiedades en Aplan. En y si saben de programación de computadoras, de software, van a poder aplicar para para poder tener acceso al juego y crear aplicaciones o algo así. El siguiente proyecto es el Apple Legits. Y dice que el equipo de Ablan está trabajando activamente para lograr que socios y marcas reconocidas, por ejemplo, no sé, Nike, Puma, Adidas, que están fuera del mercado blockchain o relacionado con las criptomonedas, participen en el metaverso de Ablan. Y en el 2021 tal vez se puedan ver los primeros frutos de estos es esfuerzos. ¿Y qué más dice aquí? Esto es muy importante lo que dice aquí. No la había entendido antes o no le puse mucha atención cuando leí la guía por primera vez. Pero dice que van a anunciar que una empresa muy importante del mundo real con millones de fanáticos está en el proceso de, de llegar al metaverso de, de Apple. ¿Qué significa esto? Que si esta empresa en realidad tiene millones de fanáticos, van a entrar más jugadores. Si van a entrar más jugadores, va a haber más demanda. Entre más demanda, los precios de las propiedades van a subir. Entre será un, una buena oportunidad para poder vender propiedades. Ahorita el mercado está muy lento, muy bajo, no se venden propiedades muy por un precio muy alto. Pero si esto pasa y más empresas entran en, en estos meses y traen a todos sus um, fanáticos, como dicen aquí, Sí, en realidad sí creo que que va a haber una, una gran demanda como vimos en marzo o abril. Pero también los de hablan tienen pensado abrir 20 ciudades este año. Y ya llevan Brooklyn, Chicago, Cleveland, Bakersfield y... Ok. Ya abrieron 5, entonces quedan 15. Entre más ciudades abran, más propiedades va a haber. Y vamos a tener menor posibilidad de, de tener ganancias más grandes. Entonces por eso no me estoy quedando en el juego. Y. Realmente sí creo que el juego va a crecer mucho en, en esos 2-3 años. Aquí también dice, para cubrir la gran afluencia de nuevos jugadores, como resultado de estas asociaciones, estamos priorizando un lanzamiento más rápido de ciudades adicionales, adicionales a medida que estas marcas se integran en el metaverso. Como les dije, si realmente un 10% de de los seguidores de esas empresas entran al juego, va a haber una gran demanda. Otra cosa que se me olvidó hablar. Uh, creo que estaba al principio. Vamos a buscar esa sección. que está por aquí aquí aquí está el portal nft beta habla de las tarjetas coleccionables de aplan que son estas estuvieron a la venta abril en abril creo había dos opciones diferentes un, un sobre de 15 dólares y otro de 25 estos NFT se van a poder meter al al juego y se van a si mal no recuerdo estos se van a poder hacer como, tener como exploradores. Ahorita están en, en el mercado. Muchos de nosotros nos ganamos otro sobrecito. Y cada sobre tenía 10 tarjetas. Así es que les recomiendo que si quieren comprar algunas de estas, ahorita vayan y las consigan en el en el mercado. Por ejemplo, Akasha, ella es uno de los miembros del barrio Latino, en Discord. Fue uno de los primeros miembros que llegó a nivel de director. Y se ganó su propia tarjetita y miren lo que dicen una leyenda de la comunidad hablan no sé cuánto oh, aquí está vamos a ver 639 dólares Nunca le he preguntado a Kasha si, si le regalaron uno o no. Ojalá y sí. Si. 639. Pero mejor consíganse una de, de una estrellita. Solamente hay 15. A ver. Los paquetes, los sobres un sobre de 10 está a 26 dólares y se acuerdan que les dije que se pagaron 14 y este de 25 tarjetitas estaba a 25 y lo están vendiendo a 66 y una vez que ya dejen meter estos estas tarjetas al juego creo que van a subir de precio el paquete que me regalaron aún no lo, lo abro y me voy a esperar para venderlo pero a lo mejor lo abro tengo curiosidad y eso es todo familia espero que les haya ayudado a entender un poquito la trayectoria del del juego en estos próximos seis meses que queda del año Ahí les voy a poner el, el link de la página de no está todo todo en inglés por si lo quieren leer en inglés a lo mejor no no expliqué bien hagan su estrategia para ver si les conviene invertir o simplemente jugar el juego y poco a poco Ir juntando UPEX con las rentas que nos dan cada 3 horas. Que no son muchas al principio. Pero creo que el, el juego sí tiene futuro. Hay un jugador que la ha invertido. Bueno, él tiene ya 125 millones de UPEX. Que son 125 mil dólares. Hay muchos jugadores así que que le están metiendo mucho, mucho dinero. También algo que voy a tratar de hacer más seguido es, es subir más videos o responder a sus comentarios. A veces no tengo mucho tiempo por el trabajo, pero voy a tratar de, de estar más activo en el YouTube y seguir subiendo esto o en el, o en el canal de Discord, ponerles ahí las las estrategias o... O los eventos los anuncios que hay cada, cada semana bueno familia hasta luego y si les gustó dejen un like y si tienen alguna pregunta con confianza ahí en el Discord les respondo más más rápido que si me mandan un mensaje por el, el youtube pero voy a tratar de, de poner más atención a los comentarios ahí hasta luego familia